Módulo académico de aprendizaje, seminario de investigación 2. El módulo de seminario de investigación 2 de la especialización en gestión de proyectos regionales enfatiza los elementos relativos al marco teórico y en la caracterización del problema. Esto es, la formulación del problema, los objetivos y la justificación del proyecto. Esos aspectos tendrán una fuerte incidencia en la formulación del proyecto de inversión pública. Para el abordaje de los anteriores elementos, se han planificado dos unidades didácticas a saber, fundamentación teórica del proyecto y el problema, los objetivos y la justificación del proyecto. En ellas se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como la confrontación de saberes previos y la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión las cuales se fundamentan en el desarrollo de estrategias discursivas a través de la exposición de variados textos de tipo expositivo y crítico, por lo que las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas atienden a la construcción documental especialmente. Por ello, se recomienda realizar la lectura de los diferentes textos y recursos educativos digitales, los cuales serán muy relevantes para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje.